Biografía de Julio Jaramillo Julio Alfredo Jaramillo Laurido, Guayaquil, Guayas, Ecuador, 1 de octubre de 1935, 9 de febrero de 1988. más conocido como Julio Jaramillo, fue un cantante y músico ecuatoriano. Fue el señor de América, nacido en Guayaquil el 1 de octubre de 1935 en la clínica Panchana, hijo de Juan Pantaleón Jaramillo Erazo, oriundo de Machachi y de Apolonia, Laurido Cáceres, oyaquileña, de ascendencia jamaiquina. Su padre emigró a la provincia de Guayas en busca de mejores oportunidades laborales y fue allí donde conoció a Polonia. 2 de abril de 1941, cuando Julio contaba con 5 años de edad, perdió a su padre debido a un accidente laboral, cuando éste fabrica una cruz para la tumba de su hija, que había fallecido a corta edad. Su madre, quien quedó viuda, lo crió junto a su hermano mayor, José, nacido en 1933 y popularmente conocido como Pepe. Ambos hermanos fueron matriculados en la Escuela Sociedad Filantrópica de Guayas, pero Julio Jaramillo abandonó sus estudios en tercer grado por problemas de disciplina. Su primer contacto con la música fue a través de Ignacio aparta un vecino que le dio lecciones de guitarra y le dejaba jugar con los instrumentos musicales. Cuando Julio cumplió 15 años era un quinceñero muy feliz, ganó en un concurso radial cuyo premio era una presentación en un centro nocturno y este hecho fue el inicio de su carrera artística. Pese a ello Julio fue disciplinado, terminó sus estudios y más tarde probó suerte en Colombia. Su primera mujer la conoció en el bar. Se le conoce como destacado intérprete del pasillo, bolero y vals. Entre sus trabajos más populares se encuentra La cama vacía, Fatalidad y Fe verdadera de Olimpo Cárdenas y Cinco Centavitos de Torulloa, Reminiscencias, Odiame, Niégalo, Todo, Te Esperaré, entre otros. En sus inicios de modemio solía frecuentar la lagartera, una zona donde los músicos ofrecen serenatas por un cierto valor acordado con el cliente. Con el tiempo, los músicos aceptaron su presencia y dejaron que los acompañara con la guitarra y en ciertas ocasiones le permitieron que cantara. Su primera presentación la realizó en Radio Condor, donde tuvo la oportunidad de conocer a Rosalino Quintero, aunque forjaría una amistad y más tarde sería su arreglista, guitarrista y requinto. Posteriormente participó en Radio América y después de salir de la emisora solía frecuentar el Cajón, un bar frecuentado por la gente del medio artístico. Fue un bar peruano titulado Fatalidad, música de Lebrano Martínez, Esmar y letra de Juan Sisto pieto que ya había grabado Olipo Cárdenas, exitosamente con disco auditorio en Medellín, el que le Lo catapultó a la fama en marzo de 1956. En vez de usar la guitarra, Rosalina Quintero utilizó el reginto y le dieron un rumbo entre Val Peruano y Pasillo Ecuatoriano. Desde el primer día que salió al mercado fue un éxito y. En una semana se vendieron 6.000 copias y tuvieron que reimprimirlo. El éxito fue tan arrollador que al finalizar 1956 Julio ya había grabado una docena de discos para el sello Omis. De audio y Te Quiero, Hojas Muertas, Elsa y Carnaval de la Vida fueron los más populares. La versatilidad en la voz de Jaramillo le llegaron a interpretar exitosamente temas en ritmos tan variados como bolero, tropical tango, vals, pasillo, oropo, e incluso roncanrón. Su consagración internacional llegó con la canción Nuestro Juramento 1957 del puertorriqueño Benito de Jesús y convertida en bolero por Rosalino Quintero. Con esa canción Jaramillo se embarcó en varias giras por América Latina. Los primeros países en los que él interpretó consagró su forma fueron Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, y Chile y otros. En 1959 de julio debutó en Televisión en un programa especial de Telecuador, que además contó con la presencia de la cantante Blanquita Amaro. Ese mismo año debutó en el cine, junto a Antonio Santos en el drama Mala Mujer. Después de cumplir con el servicio militar, siguió con su carrera y con el mundo bohemio. Participó en la película Romance en Ecuador y en otras tres rodadas en Argentina, Chile y México. En 1965 se radicó en Venezuela, desde donde realizó giras triunfales por México, Puerto Rico y otros países. Durante su carrera Jaramillo hizo varios duetos en estudio con artistas como Daniel Santos, Cantinflas, Alcia Costa, Oscar Agudelo y Olimpo Cárdenas. Al poco tiempo de recibir una regresa de discos en México, la disquera Perles se interesó por el cantante que casi de inmediato se embarcó en varias giras por América Latina. En los intervalos de sus viajes, Jaramillo contó en los cines de Guayaquil, pues era costumbre que un artista se presentara antes de ser recibida una película. Fue tal el éxito que inicialmente cantaba los sábados y domingos y tuvieron que extenderle el contrato para que cantara toda la semana dos veces por día. A su paso por la central durante una gira musical se casó por matrimonio civil en el Salvador con Coralia Valle. El matrimonio se transmitió por televisión en dicho país, aunque años después fue anulado debido a que el cantante estaba previamente casado en Ecuador y no había formalizado el divorcio. Cabe aclarar que el primer y único matrimonio legal civil y eclesiástico de Julio Jaramillo ocurrió en Guayaquil, siendo su primera esposa María Rivera, de quien no se divorciaría sino hasta el mes de junio de 1976. Casándose luego con la mujer que lo acompañó durante los últimos 16, 16 años de su vida. Nancy Arroyo, nacida en Ecuador, de padre ecuatoriano y madre colombiana, ambos artistas de circo que se radicaron en Venezuela. Fallecimiento. Julio Jaramillo ingresó a la Clínica Domínguez de Guayaquil debido a unos cólicos en la vesícula. Sin embargo, tras complicaciones de la operación, tuvo que ser intervenido por una segunda ocasión. Es así que el 9 de febrero de 1978 falleció, según la parte médica, de un paro cardíaco, aunque se ha especulado que debido a su vida bohemia murió a causa de una cirrosis. Tan pronto se difundió la noticia de su muerte, cerca de 200.000 personas se congregaron junto a la clínica aunque en varias ocasiones solicitó que no le rindieran homenajes póstumos, sus restos fueron velados durante tres días en diferentes lugares como las instalaciones Radio Cristal, el Palacio Municipal y el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Actualmente se sabe que su producción musical ronda las 400 producciones discográficas, aunque lamentablemente en Ecuador no se ha podido contar con un registro completo de su obra, por lo que muchos de sus discos son desconocidos en el país. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.